Bueno, entonces vamos a utilizar el criterio de estabilidad de Nyquist, todas esas gráficas, y vamos a utilizarlos para hallar la, la estabilidad. Eh, ya teniendo esa, esa gráfica de Nyquist, en ese caso hicimos Nyquist para K igual a 1, si se dieron cuenta solamente existía este bloque, pero acá vamos a utilizarlo para todo el rango de K. Eh, la idea de acá es determinar qué rango de K hace el sistema total estable. ¿Cómo se logra esto? Anteriormente ya lo había demostrado, eh, pero digamos que la idea de, de Nyquist es que el punto que habíamos demostrado como 1 eh, en ángulo de más o menos 180, o escrito de otra manera como E a la I, eh, bueno acá 180 es pi, entonces la ecuación característica de 1 más eh, K HDS de de debe ser igual a, a ese valor. Bueno, pues en magnitud y en, en fase. Bueno, vamos con este ejercicio. Eh, nos dará entonces. Eh, el gps por hds eh, que es esta función y vamos a identificar los polos, entonces aquí encontramos un polo en el origen eh, un polo en menos 3 y un polo en más o menos j2 o 2j como queramos dibujarlo esto quiere decir que los polos que están estrictamente en el semiplano derecho son 0 eh, eso quiere decir que de acuerdo a la ecuación que teníamos Z igual a P más N como queremos que este Z sea igual a cero para estabilidad entonces nos da que P es igual a menos N eso quiere decir que el número de vueltas eh, deben ser eh, ¿cómo lo explico? el número de vueltas n es igual al número de vueltas en el sentido de las manecillas del reloj para que n sea negativo bueno en este caso no interesa mucho entonces como n es el, el número de vueltas en el sentido de las manecillas del reloj y por suponer algo y si las vueltas están en el sentido inverso ¿sí? sería por decir algo entonces acá n es igual a 1 y dando la en el sentido contrario a las manecillas del reloj, n es igual a menos 1. Eso quiere decir que, de cierta manera, cuando tenemos polos, por ejemplo, polos problemas igual a 2, entonces n debería ser igual a menos 2, o sea, dos vueltas en el sentido contrario a las manecillas del reloj, para que esto dé 2. Pero en este caso, como necesitamos que z sea igual a 0, eso quiere decir que el número de polos debe ser igual al número de n. Por tanto, n también debe ser igual a 0. Para que 0 más 0 nos dé 0. Entonces, esta para estabilidad. Listo, vamos a determinar entonces las, las expresiones de, de esta función para la magnitud la fase, la parte real y parte imaginaria entonces siempre lo primero que hacemos EPS de J omega perdón, es reemplazar ese por J omega ¿no? H de J omega igual a 100k J omega más 5 sobre J omega por J omega más 3 por eh, acá sería j omega al cuadrado más 4 acá podríamos decir que j al cuadrado da menos 1 esto sería menos omega cuadrado listo entonces vamos primero con la magnitud la magnitud de gp de j omega o por h de j omega es igual eh, acá, entonces para k igual a 1. Entonces, primero se hace la traza para k igual a 1 y luego eh, se varía acá para hacer expansión o, o compresión de la gráfica. Entonces, para k igual a 1, entonces vamos a ponerlo acá: k igual a 1. Entonces, nos queda que la magnitud sería la magnitud de cada uno de los factores. La magnitud de 100, 100 es un número real positivo, es 100. La magnitud de j omega más 5 sería la raíz de la parte real 5 al cuadrado más la parte imaginaria omega al cuadrado eh, sobre este sería la magnitud de eso que es um, omega. Eh, a ver, ¿qué más? Este, a ver, sería 3 al, la raíz de 3 al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Qué más? Como el barrio lo hacemos para omegas positivos, pues acá no, no hay mucho problema. Y acá, de pronto, si sí encontramos un problema recordemos que esto es un, un un número que debe ser positivo sí porque es la magnitud entonces cuando omega vamos a poner eso menos omega cuadrado más 4 igual a 0 esto nos da que omega es igual a más o menos 2 y, entonces ese problemita recordemos que omega hacemos el barrido desde 0 hasta infinito entonces pues acá el único que nos va a interesar es este entonces omega desde 0 hasta 2 omega mayor que 2 nos dan resultados diferentes cuando omega es mayor que 2 esta expresión es negativa y cuando omega está entre 0 y 2 la expresión es negativa positiva entonces acá nos tocaría eh, evaluar esa condición de este omega para una expresión y para otra expresión entonces vamos acá a hacer la primera menos omega cuadrado más 4 esta expresión es positiva cuando omega está entre 2 y 0 y cuando omega está en omega es mayor que 2 entonces pues le cambiamos el signo a esto entonces todo queda exactamente igual este factor también y acá lo único que nos cambia es que sería 4 eh, perdón omega cuadrado menos 4 listo menos, menos esa expresión para que nos dé positivo listo esta para omegas mayores que 0 esta magnitud listo entonces esa es la, la, la magnitud listo ahora vamos para la expresión de la fase eh, recordemos acá en esta condición que 0 es considerado un número positivo entonces acá podríamos agregar eso a ese rango. ¿Qué quiere decir? Que cuando reemplazamos 2 acá, 2 al cuadrado 4, menos 4 más 4, da 0. Como para no dejar 2 fuera de, del, del intervalo. Incluso acá podríamos decir que para números menores, a, a menos 2. No es que acá hay que considerar muchas cosas. Dejémoslo así. Más bien. Porque incluso acá de pronto toca ponerle magnitud y todas esas Entonces nada eh, bueno, sí, el caso es que acá encontramos eh, la expresión de el ángulo también discriminando estas cosas. Entonces, el ángulo para esa función de allá, entonces vamos a llamarle puntico cuando omega está entre 0 y 2, que dijimos que acá este número era positivo entonces vamos a mirar, ¿qué pasa? Eh, el ángulo de 100 pues sería 0 eh, como tal porque está pegado al eje real y es positivo entonces, no sé me tocará dibujarlos todos entonces 100 está por acá entonces 100 tiene un ángulo de 0 grados entonces, tangente de 0 bueno, lo que sea eh, j omega más 5 entonces sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria que es omega sobre 5 que es la parte real. Listo. Ahora menos. Este, este que? Este de acá. Entonces J omega lo podríamos graficar por acá. Entonces nos da un ángulo de 90 grados menos 90 grados menos. Eh, este pues si toca con tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la real eh, menos el ángulo que nos aporta este entonces para el caso de 0 eh, menor que omega menor que 0 eh, vamos a dibujarlo otra vez entonces como este es un número positivo entonces pongámosle acá el número positivo y tiene un ángulo de 0 con respecto. Listo. Entonces, 0 por acá. Pues con respecto al, al eje real. Eh, el ángulo entonces del puntico cuando omega es mayor que 2. Listo. Esto es igual a. Eh, es igual a. Entonces, todo esto queda igual. El único problema es el de acá, ¿cierto? Entonces, tangente a la menos 1 de omega sobre 5 eh, menos 90 grados menos tangente a la menos 1 de omega sobre 3 menos. Entonces, acá dijimos que este número era pues, negativo, entonces está por acá, menos número negativo. Y esto tiene un ángulo de más 180 o menos 180, pero pues eh, como para considerar de que este es 180 sí entonces menos 180 grados aunque pues como vimos era prácticamente lo mismo entonces estas son las dos expresiones para la fase recordemos que aparte de esto hay que tener problema eh, que tener cuidado con estas tangentes que nos den entonces ahí sí toca tener mucho mucho cuidado no cuando hallemos este bueno este no tendría problema y este tampoco, <risa> no pues ahí no hay problemas por nada, entonces se puede calcular directamente era solamente para reiterar de que eh, si teníamos acá problemas con signos eh, negativos que se anulaban y daban en el otro cuadrante que dijimos que este cuadrante de la calculadora era igual a este cuadrante el 1 y el 4 y cosa similar pasaba con estos dos cuadrantes en la calculadora, entonces estos ángulos tocaba hacerlos gráficamente y sumarles 180 grados o, o menos 180, pero pues acá eh, ya no hay mucho problema eh, listo, teniendo en cuenta esas expresiones se hace una, una gráfica eh, cuando uno comienza entonces a graficar esos puntos de, de magnitud, de fase, parte real, parte imaginaria pues nos damos cuenta de que pasan cosas eh, muy locas, ¿sí o no? Eh, ¿por qué? porque tenemos por acá un polo en 2, en ese polo de 2 nos genera cierto, ciertos problemas, eh, entonces es muy conveniente que entre 0 y 2, grafiquemos muchos muchos puntos para darnos cuenta de que tiene más o menos este comportamiento, y a partir de 2, Graficando puntos nos damos cuenta de que todos tienen la misma fase, entonces simplemente va cambiando la magnitud entonces vamos graficando de esta forma. Eh, acá, entonces comenzamos con un punto muy pequeñito, 0,01, y nos dio más o menos en este punto. Chun, y va aumentando, y bueno, la dirección de la gráfica va aumentando con la frecuencia, y acá igual. Eh, chan, chan, chan, listo hay un punto entonces de ruptura que es cero eh, porque pues acá hay un polo en cero o sea este no representa ningún problema sí. este de pronto nos da algún problema por lo que está en el eje entonces hay, hay alguno que otro problemita pero recordemos de que acá esto debe dar cero bueno. Eh, ese, esa evaluación es cero. Tenemos que aplicar otro criterio, el criterio de podríamos llamarlo de cierta manera de un límite para determinar. O sea, ya sabemos que esto tiene radio infinito, ¿no? Porque cuando hacemos a, sobre, en la expresión de la magnitud, lo reemplazamos por cero, eso nos queda una división por cero que nos hace que la magnitud sea infinita. Eh, entonces, vamos a determinar la fase para saber para dónde coge en este punto digamos que de este punto qué hace para conectarse al otro lado entonces vamos a hacer la evaluación en esta ecuación de S ¿sí? igual a R e a la J teta, teniendo en cuenta de que este número es un número aproximadamente cero ¿sí? pero el ángulo si sí, persiste eh, cuál es el criterio acá imaginemos que tenemos un punto acá ¿sí? sobre el eje imaginario sobre el 0 0. entonces lo que hacemos acá es hacer un barrido con un número imaginario ¿sí? de radio muy sí que va desde menos 90 digamos desde menos 90 pasando por menos 45 eh, por 0 por 45 y hasta 90 grados si ¿Sí ven que hace como como este o sea el ángulo de acá como está apuntando así ya 0 este ángulo de acá apunta hacia arriba eh, a ver, me perdí. Ven acá no, desde el centro, ¿sí? Entonces, este ángulo de acá, menos 90. Este ángulo de acá, 0. Y este ángulo de acá, 90. Entonces, teniendo en cuenta eso, le hacemos con, con un numerito, ¿cierto? De radio muy chiquitico le hacemos ese, ese, ese contorno. Por decir algo, este puntico de acá es... 0.000000 en un ángulo de menos eh, -90. Este sería un 0.0000 lo que sea en un ángulo de cero. De pronto podríamos también citar este acá, y acá, como para de esto decir que ese es, esos son los ángulos que que hacen el barrido. Pero necesitamos determinar este S con ese ángulo. ¿Qué efecto causa en esta ecuación? Entonces vamos a reemplazar R a la J teta. Listo, entonces nos queda 100 R a la J teta más 5 sobre S, perdón, sobre eh, R a la J teta por R a la J teta más 3 por r a la j teta al cuadrado que esto podría ser eh, 2 teta más 4 a ver este es un número pequeñito ¿sí? elevado al cuadrado un número más pequeñito más 4 se puede aproximar esto a 4 de igual manera este número acá, un número pequeñito más 3 3 veámoslo desde los lados de los vectores para que se crea esto entonces imaginemos un vector pequeñitico no importa digamos su ángulo si, ¿sí? si lo sumo con este obviamente el que va a predominar es este ¿sí? eh, acá otra vez 5 número pequeñitico entonces nos queda esto 100 r e a la j teta este por 5 este 3 por 4 12 y listo eh, ¿Qué podríamos mirar acá vamos a separar esto igual en magnitud fase para que nos quede bonito Entonces 100 por 5 da 500 sobre 12 por r eh, y este e a la j teta podríamos reemplazarlo o sea, por ejemplo un medio ¿sí? podemos coger este 2 y subirlo como 2 a la menos 1 ¿sí? que es la misma anotación entonces acá vamos a utilizar ese, ese mismo concepto para decir que esto es e a la menos j teta ¿Sí? Acá tenemos a la a la menos j teta, entonces la fase es menos teta de esta expresión, y acá cuando R es, tiende a cero, pues esto tiende a infinito, que era lo que nos daba, eh, digamos posteriormente, o sea, en la evaluación de este, de este límite cuando de, este, perdón, de esta expresión cuando omega tendía a infinito nos daba eso en la magnitud en la que ya borré hace rato entonces nos daba infinito y j menos z entonces quiere decir que el ángulo es este acá menos z entonces para esta teniendo en cuenta que es esta la, el ángulo de ese de entonces el ángulo de esta expresión vamos a llamarla puntico es igual a menos z entonces acá como z es igual a menos 90 esto nos da 90 45, 0 45 y 90 entonces notemos que el primer ángulo nos da 90 90 entonces comienza por allá ¿sí? vamos a dibujarlo exagerado es que no, no tengo más espacio bueno vamos a dibujarlo por acá 90, pasa por 45, pasa por 0, si sí, esto es infinito, ¿no? El, el, el radio de esto es infinito. Eh, pasa por 0 hasta llegar a 90 por allá en el infinito. Este tiende a 0 y acá se conecta con, con este otro. Entonces vamos a hacer que los conectamos de alguna manera mágica por allá en, en el infinito como para que se vea de que esto no sale de la nada viene acá y llega a 90 pero pues como el, el sentido de esto es desde 90 a menos 90 perdón entonces este sería el contorno de Nyquist eh, acá entonces tenemos otro punto problemita cierto el de 2 entonces para 2 hacemos lo mismo ahora tenemos el problema de en el plano S o sea este sería el, el plano eh, complejo sí, de esta función estamos hablando ahora de, de un plano de todos los valores de S posibles que se reemplazan en esta ecuación entonces dibujemos ahí los polos, ahorita teníamos acá eh, el polo problema este que dijimos que lo bordeamos de esta manera hay otro menos 3 que este pues no tiene problemas y este de más o menos j 2j, perdón más o menos bueno, este sería 2j y este menos 2j como da exactamente lo mismo al reemplazar ese con cualquiera de las dos porque pues igual acá está el cuadrado entonces vamos a hacerlo con este entonces para bordear esto es que incluso pues lo bordeé como, como mal no, a ver eh, no, ahí está. Listo. Entonces, eh, lo que hacemos es nuevamente bordearlo, así con un radio muy, muy, muy chiquitico. ¿Sí? Entonces tendríamos que lo bordeamos, eh, ¿cómo lo diría ahí? Con un S, ¿cierto? Igual a 2J más. Ese R e a la J teta muy chiquitico que decíamos anteriormente. R e a la J teta. Entonces ahora hacemos la evaluación de ese punto. O ese, sí, ese punto muy, muy chiquitico. A ver qué pasa en esta ecuación. Entonces acá nos queda, pues con K igual a 1. Nos queda 100 por 2J más R. E, estoy escribiendo mal, más re a la j teta más 5 sobre eh, ¿cuál es el que sigue acá? j omega s entonces acá 2j más re a la j teta 2j más R a la jθ al cuadrado más 4. ¿Me falta algo? Uy, sí, me falta el de C sí, más 3. Vamos a escribir primero eso. nada más ni nada menos eh, 2j más r a la j teta más 3 por 2j más r a la j teta al cuadrado más 4 listo entonces bueno este es un poquito más difícil de, de, de ver de pronto eh, este de acá pues nos da vamos a borrar esto nos da 2j más 5 ¿cierto? aproximando este a 0 2j más 5 este de acá 2j 2j que también puede ser escrito entonces 2j es un vector de magnitud 2 en la dirección j positivo eso quiere decir que podríamos escribirlo como 2e a la i eh, 90 grados entonces puede sería la pi medios o, o como sea si ¿Sí? Eh, sí, como tal si uno siempre escribe esto uno podría poner 90 grados pero pues tiene que acordarse de que esto toca convertirlo a, a, a radianes. Eh, este de acá nos da 2J más 3. Y este de acá, pues como tiene su problemita, pues vamos a intentar resolverlo lo más fácil posible. Eh, entonces, no sé si se alcanza a ver en, allá en, en la cámara, pero bueno. Entonces es 2J más JE más RE a la Jθ al cuadrado es igual entonces 2 el primero al cuadrado, 2J al cuadrado más 2 veces el primero que es 2J por el segundo RE a la Jθ más el segundo al cuadrado que sería RE a la J2θ más 4 listo, entonces este J al cuadrado da menos 1 y 2 al cuadrado da 4 entonces esto daría menos 4 menos 4 se puede ir con este 4 de acá este también escribámoslo en forma exponencial de la forma 2 por 2 bueno, no sé, sí, pongámosle este 4 y j en forma exponencial es e a la a los 90 grados o e a, sí, pongámosle 90 grados como para que se, se, se vea sí pero recordemos de que esto siempre e a la i 90 grados por r a la j teta más r a la j 2 teta y este vamos a aproximarlo como está sumándose con un número muy pequeñito entonces vamos a aproximarlo como entonces vamos a desarrollar este 4 r por e a la j teta más 90 grados para simbolizar de que eso fue lo que eh, obtuvimos de toda esta expresión entonces bueno ahora sí vamos a analizar la condición del ángulo eh, acá entonces lo simbolizamos de esta manera, como reemplazamos el S en el punto 2J más R a la teta entonces vamos a comenzar con los ángulos eh, pues ya habíamos visto que el ángulo de, de 100 es 0, entonces se le suma 0 el ángulo de 2J más 5 sería el arco tangente de la parte imaginaria sobre la real que eso pues ahorita lo calculamos eh, menos la arcotangente de la parte imaginaria que es acá habíamos dicho que era 2 en un ángulo de 90 entonces acá simplemente menos 90 eh, 2j más 3 entonces acá sí arcotangente de 2 tercios y por último esta expresión de acá pues esta de acá entonces como vemos acá el radio es 4r y el ángulo es teta más 90 menos teta más 90 bueno acá entonces hicimos el, el cálculo del barrido que habíamos dicho entonces acá otra vez menos 90 menos 45 0 45 90 y reemplazamos con este teta de acá nos da un ángulo de menos 101,89 menos 146.89 menos 191.89 menos 236.89 y menos 281.89 entonces este ángulo de, de, de menos 101 entonces por acá si sí vamos haciendo el barrio entonces menos 90 menos 101 que puede ser este punto de acá o pues es como, como la idea porque sostiene la, el mismo ángulo eh, entonces vamos ahí desde este punto y nos dice que sigue aumentando hacia acá hasta que llega a menos 281 que es más o menos acá esto pues con un radio de infinito, acá se me olvidaba decir que pues acá podríamos, podríamos haber hecho otra cosa ¿cierto? haber convertido esto a polar que sería la raíz de 2 más 5 eh, ambos al cuadrado por e a la j y el teta sería este acá 21,8 por ejemplo ¿sí? y trabajar con magnitudes dividirlas hasta que eh, encontráramos que esta magnitud en ese punto era infinito entonces también entonces como vimos vamos avanzando desde estos puntos desde el ángulo 101, que es por aquí, hasta el 281. Y nos queda de esa manera. ¿Qué pasa? Que pues como esto es simétrico, ¿cierto? Entonces dijimos que acá era más infinito, pero también era el menos infinito. Eso quiere decir que desde acá comienza la gráfica a crecer desde menos infinito. Hace esto mismo. Es que no sé cómo dibujarlo. Uf. Viene así y conecta con este de acá entonces va aumentando es conveniente como a veces dibujarlo con otro color o algo así para notar como la diferencia ah, este es al revés listo, entonces ya vimos el contorno en Nyquist. entonces el criterio es que en menos uno deben haber eh, ningún encerramiento en este caso está en el, el encerramiento estaría como dos veces, en el sentido de las manecillas del reloj, si lo vemos, ¿sí? entonces ahí encontramos ese problemita, entonces eh, como es en las manecillas del reloj, entonces nos da un n positivo, eso quiere decir que p igual a menos n, entonces nos da un número de polos negativos que pues, no tienen ningún sentido, o sea esta cosa es siempre inestable.